Días y filosofía yankee. Caca. Hoy nos vamos a preguntar, ¿todo? ¿cuál es el sentido de la vida? El sentido de la vida es el 42. ¿Por qué? Para unas personas puede ser editar vídeo. ¿Por qué? Para otros simplemente hacer ecosex en el parque. También puede ser simplemente mirar el horizonte. Puede ser remar a canoa. Puede ser tocarse los bártulos en una noche de verano, puede irse a la tasca al bar a beber y beber finos y birras y birras y finos y birras y birras y, y finos y otra vez y más y whisky. Bueno, el caso es, es que el sentido de la vida es un concepto creado. muy amplio. ¿Cuál ¿Por qué? ¿Cuál es? ¿Cuál es el sentido ¿Cuál de la vida? Es, cuál es. No, ah. es. no tenemos ni idea. Venimos aquí al mundo y decimos, oh, esto es muy raro. Claro de lo pensar. Caca. ¿Por qué todas esas bolitas ahí flotando? ¿Cuál ¿Por qué? ¿Y por qué está oscuro? ¿Por qué no abren la luz? Porque suenan las campanas. No, las campanas suenan porque dan el clavo. ¿Por qué? ¿Dónde está el introductor del universo? El, el tema está en, en buscar el objetivo en tu vida. ¿Que le den al interruptor? Algo, lo que tener fe, ¿no? Bueno, pero eso a las bolitas que hay por ahí por el universo les importa un bledo. Les da zanahorias al viento. Como si se peinan para atrás. ¿Qué más da? Si me permites, me, me gustaría decir. ¿Están jugando a canicas? Yo no sé. Pero lo que está claro es que eso tampoco es así, hermano. Y te diré, ¿por qué? Nosotros somos polvo de estrellas, nos veamos Por lo tanto, estamos interconectados con esas estrellas. Pero hay polvos más grandes y hay polvos más pequeños. Pero es que incluso la luna la pintan por la noche. Eso es la CIA, compañera. ¿Te has fijado? Ya lo hablaremos con Tertulio en otro videoprograma. <risa> la cuestión es que todo está interconectado. Entonces, el sentido de la vida en realidad es el que uno le quiera dar a su vida, ¿no? El trenecito. Puedes hacer el trenecito acá. o no. Ese es el sentido de la vida. ¿El ¿Trenecito o no? Pero eso no explica por qué. Eh, los planetas giran alrededor del Sol y el Sol gira dentro de la galaxia dando vueltas. No lo explica. ¿Y por qué giran así y no así? A veces giran así. ¿Por qué? ¿Por qué? Y no giran así. ¿Por qué? No lo entendemos aún. ¿Por qué las plantas no son verdes? ¿Por qué llevan clorofila? No podría llevar Coca-Cola o vino o mojito. Te centras mucho en la Tierra. El universo es mucho más amplio. La vida no es solo humanos y su pene. Hay muchas más cosas. Pajas. Claro, pero la luna no se hace pajas, coño, que se paga. Tú no lo sabes. Bueno, la luna a lo mejor sí, porque es artificial y claro. Tú has llegado, te has llegado. Pero a lo mejor la, la luna es operada. Tú has llegado. Ese es el tema. El tema es que hay, hay bolitas por ahí flotando, todas no pueden ser artificiales. No me lo creo. Habrán unas que serán naturales, coño, un sol. ¿Qué, qué sentido Mira. tiene que haya un sol? ¿El sol vive? ¿El sol hace popó? ¿Hace caca? ¿Quema? Realmente está quema. fabricado. ¿Quema? ¿Alguien ha ido para comprobarlo? Todo está fabricado. El sol no puede ser fabricado hombre. Todo fabricado. No puede ser, el sol no está fabricado, hombre. Todo, no me lo creo. Todo, todo fabricado. Todo. Hasta el que te ha hecho el peinado, está fabricado. Incluso tu huevo de ahí. Todo. Mientes, villaco. Todo. Pero da igual. El sentido de la vida no es que nos pongamos a pelearnos tú y yo aquí. Primero, porque no toca. Y segundo, porque tú estás en tu casa y yo estoy en la mía. No sería un poco complicado. ¿Qué hacemos? ¿Nos pegamos contra la webcam a ver quién gana? Sí. Venga. No, no ha funcionado. El sentido de la vida no es pegarse, compañero. Tampoco es hacer de youtuber, pero se parece un poco. Mira. Mira, fíjate sentido de la vida, para ti, para mí, sería eso. Esperar ese lunes por la noche. ¿eh? Haciendo guiones. Guiones. Guiones. Guiones. Guiones. Todo está fabricado. Para ser más concisos, no es que el sentido de la vida sea ser youtubers, sino que ser youtubers... Da sentido, sentido a, a, la vida? Vida. No, a nuestras vidas. A nuestras vidas. A nuestras Eso queda muy romántico, ¿no? caca caca vida caca caca vida caca sufrimiento caca penumbra caca tinieblas caca oscuridad caca caca caca caca caca, caca oscuridad caca caca tuyo. Sí. eso que llevas en la cabeza es caca algodón de la feria un condón se ha puesto el pelo blanco de golpe porque ha engordado unos gramos así ahora en medio del programa ha sido no sí esto es culpa de, de, de la herencia cuántica, de todo esto que estás diciendo, ¿no? Porque si somos polvo de estrellas, nos gramos. Y queremos ver el sentido de la vida, y ver que estamos unificados con los planetarios, con los planetoides, con las dimensiones vía láctea, con la luna, con el sol. ¿A ti ¿Te gusta Mickey Mouse? ¿De Walt Disney? ¿No eres tú? ¿Mickey Mouse? No. Me equivoco de programa. El sentido de la vida es 43. 42. <risa> <risa> <risa> es que momento, 42, no lo has dicho, cabrón. Espera, un ¿no? momento, un momento. Vamos a comprobarlo. ¿El sentido de la vida es 42? <risa> Hasta hoy, todas las pruebas sugieren que es el chocolate. No. Qué sí, ¿Cuál es el sentido de la vida? Hoy que la vida es como una caja de bombones. No. Encontrar esta información 42 mira la, la wikipedia sigamos la wikipedia es para y lo puede pintar cualquiera no me fío a nada de la mierda pero bueno, a ver dejate de historias y veamos al turón el sentido de la vida es el 42 Caca.